Hola amigos de YouTube, hoy les traigo otro video de cómo saber la cantidad de voltaje que soporta nuestra computadora HPX360 también podemos saber con otro tipo de PC simplemente volteamos nuestro ordenador en la parte de atrás, de abajo y aquí en esta parte donde vamos a ver ahora mismo vemos que este ordenador soporta 19.5 voltios y en estas pequeñas especificaciones que dan aquí atrás, podemos ver qué voltaje soporta nuestro ordenador. Esto era todo amigos de YouTube, hasta la próxima.